Dickens trabajó en una fábrica de calzados antes de ser escritor. Allí conoció las duras condiciones de vida de las clases más humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra. La faceta de Dickens como cuentista no es la más conocida, ni la más reconocida, sin embargo nos sorprenden sus cuentos, en este caso un cuento de fantasmas. Y ya vamos a dar lectura a «El Barón de Grockwig», un cuento que en su desenlace dejará una gran enseñanza y que espero que te guste. Y ya damos comienzo. «El Barón de Grockwig», cuentos de fantasmas, de Charles Dickens. El varón von Koel von Haus, de Grockwick, Alemania, era probablemente un joven varón como a cualquiera le gustaría ver uno. No es necesario que diga que vivía en un castillo porque es evidente. Tampoco es necesario que diga que vivía en un castillo antiguo, pues, ¿qué varón alemán viviría en uno nuevo? Había muchas circunstancias extrañas relacionadas con este venerable edificio, entre las cuales no eran las menos sorprendente y misteriosa el hecho de que cuando soplaba el viento, éste rugía en el interior de las chimeneas, o incluso aullaba entre los árboles del bosque circundante, o que cuando brillaba la luna ésta se abría camino por entre determinadas pequeñas aberturas de los muros, y llegaba a iluminar plenamente algunas zonas de los amplios salones y galerías, dejando otras en una sombra tenebrosa. Tengo entendido que uno de los antepasados del varón que andaba escaso de dinero le había clavado una daga a un caballero que llegó una noche pidiendo servidumbre de paso, y se supone que los hechos milagrosos tuvieron lugar como consecuencia de aquello. Y, sin embargo, difícilmente puedo saber cómo sucedió, pues el antepasado del varón que era un hombre amable, se sintió después tan apenado por haber sido tan irreflexivo y haber puesto sus manos violentas sobre una cantidad de piedras y maderos pertenecientes a un varón más débil, que construyó como excusa una capilla, obteniendo un recibo del cielo como saldo cuenta. El hecho de haber hablado del antepasado del varón me trae a la mente los vehementes deseos de este de que respete su linaje. Temo no poder decir con seguridad cuántos antepasados haya tenido el varón, pero sé que había tenido muchísimos más que cualquier otro hombre de su época y solo deseo que haya vivido hasta fechas recientes para haber podido dejar más en la tierra. Para los grandes hombres de los siglos pasados debió ser muy duro haber llegado al mundo tan pronto, pues lógicamente un hombre que nació hace 300 o cuatrocientos años no puede esperarse que tuviera antes que él tantos parientes como un hombre que haya nacido ahora. Este último, quien quiera que sea, y por lo que nosotros sabemos, lo mismo podría ser un zapatero remendón que un tipo bajo y vulgar, tendrá un linaje más largo que el mayor de los nobles vivo actualmente, y afirmo que esto no es justo. Bueno, pero el varón von Koelwenhout de Gorwick. Era un hombre guapo y atezado, de cabello oscuro y grandes mostachos, que salía a cazar a caballo vestido con paño verde de Lincoln, con botas rojas en los pies, con un cuerno de caza colgado del hombro, como el guarda de un campo muy amplio. Cuando soplaba su cuerno, otros veinticuatro caballeros de rango inferior, vestidos con paño verde de Lincoln, un poco más vasto y botas de cuero, Bermejo de cuelas un poco más gruesas, se presentaban directamente y galopaban todos juntos con lanzas en las manos como barandillas de un área lagada, cazando jabalíes o encontrándose quizá con un oso, en cuyo último caso el varón era el primero en matarlo, y después engrasaba con él sus bigotes. Fue una vida alegre la del varón de Croftwick, y más alegre todavía la de sus partidarios, quienes bebían vino del rin todas las noches hasta que caían bajo la mesa, y entonces se encontraban las botellas en el suelo y pedían pipas. Jamás hubo calaveras tan festivas, fanfarronas, joviales y alegres como los que formaban la animada banda de Gronkwijk. Pero los placeres de la mesa, o los placeres de debajo de la mesa, Exigen un poco de variedad, sobre todo si las mismas 25 personas se sientan diariamente ante la misma mesa para hablar de los mismos temas y contar las mismas historias. El varón se sintió aburrido y deseó excitación. Empezó a disputar con sus caballeros y todos los días después de la cena intentaba patear a dos o tres de ellos. Al principio aquello resultó un cambio agradable pero al cabo de una semana se volvió monótono. El barón se sintió totalmente indispuesto y buscó con desesperación alguna diversión nueva. Una noche, tras los entretenimientos del día, entre los que había ido más allá de Nismo Gogilinter y matado otro hermoso oso, llevándolo después a casa en triunfo, el varón se sentó desanimado a la cabeza de su mesa contemplando con aspecto descontento el techo ahumado del salón. Trasegó enormes copas llenas de vino, pero cuanto más bebía, más fruncía el ceño. Los caballeros, que habían sido honrados con la peligrosa distinción de sentarse a su derecha y a su izquierda, le imitaron de manera milagrosa en el beber y se miraron ceñudamente el uno al otro. «Lo haré», gritó de pronto el varón golpeando la mesa con la mano derecha y retorciéndose el mostacho con la izquierda. «Preñaré a la dama de Groquig». Los veinticuatro verdes de Lincoln se pusieron pálidos, a excepción de sus veinticuatro narices cuyo color permaneció inalterable. «Me refiero a la dama de Groquig». Repitió el varón mirando la mesa a su alrededor. Por la dama de Grockwig gritaron los verdes de Lincoln y por sus veinticuatro gargantas bajaron veinticuatro pintas imperiales de un vino del rin tan viejo y extraordinario que se lamieron sus cuarenta y ocho labios y luego pestañearon. La hermosa hija del varón von Schilligausen añadió con Mectauz condescendiendo a explicarse. La pediremos en matrimonio a su padre en cuanto el sol baje mañana. Si se niega nuestra petición, le cortaremos la nariz. Un murmullo ronco se elevó entre el grupo. Todos los hombres tocaron primero la empuñadura de su espada y luego la punta de su nariz con espanto significado. ¡Qué agradable resulta contemplar la piedad filial! Si la hija del varón hubiera suplicado a un corazón preocupado, o hubiera caído a los pies de su padre cubriéndolos de lágrimas saladas o simplemente si se hubiera desmayado y hubiera cumplimentado luego al anciano caballero con frenéticas jaculatorias, las posibilidades son, si en contra una, aquel castillo de Schillinghausen habría sido echado por la ventana que habrían echado por la ventana al varón y el castillo habría sido demolido. Sin embargo, la damisela mantuvo su paz cuando un mensajero madrugador llevó a la mañana siguiente la petición de Von Conwy House y se retiró modestamente a su cámara, desde cuya ventana observó la llevada del pretendiente y su séquito. En cuanto estuvo segura de que el jinete de los grandes mostachos era el que se le proponía como esposo, se precipitó a presencia de su padre y expresó estar dispuesta a sacrificarse para asegurar la paz del anciano. El venerable varón cogió a su hija entre sus brazos e hizo un guiño de alegría. Aquel día hubo grandes fiestas en el castillo. Los veinticuatro verdes de Lincoln de Gendlinghausen intercambiaron votos de amistad eterna con los doce verdes de Lincoln de Von Sillenhausen y prometieron al viejo varón que deberían su vino hasta que todo se volviera azul, con lo que probablemente querían significar que hasta que todos sus semblantes hubieran adquirido el mismo tono que sus narices. Cuando llegó el momento de la despedida, todos palmeaban las espaldas de todos los demás, y el varón Von Coldwithaus y sus seguidores cabalgaron alegremente de regreso a casa. Durante seis semanas mortales jabalíes y osos tuvieron vacaciones. Las casas de South y Zwillinghausen estaban unidas. Las lanzas se arrumbraron y el cuerno de caza del varón contrajo ronquera por falta de soplidos. Aquellos fueron momentos importantes para los veinticuatro, pero ¡ay! Sus días elevados y triunfantes... Estaban ya calzándose para disponerse a irse. —Querido mío —dijo la baronesa—, mi amor —le respondió el barón esos hombres toscos y ruidosos. —¿Cuál es, señora? —preguntó el barón sorprendido. Desde la ventana junto a la que estaban la baronesa señaló el patio inferior en donde, inconscientes de todo, los verdes de Lincoln— Estaban realizando copiosas libaciones estimulantes como preparativo para salir a cazar uno o dos verracos. —Son mi grupo de caza, señora —le informó el varón. Licéncialos, amor —murmuró la baronesa. —Licenciarlos —gritó el varón con asombro. —Para complacerme, amor —contestó la baronesa. —Para complacer al diablo, señora —respondió el varón. Entonces la baronesa lanzó un gran grito y se desmayó a los pies del varón. ¿Qué podía hacer el varón? Llamó a la doncella de la señora y rugió pidiendo un doctor y luego salieron a la carrera al patio. Pateó los verdes de Lincoln que más habituados estaba ello y maldiciendo a todos los demás. Les pidió que se marcharan. Aunque no le importaba a dónde. No sé la expresión alemana para ello, pero si la conociera, lo habría podido describir delicadamente. No me corresponde a mí decir mediante qué medios o qué grados algunas esposas consiguen someter a sus esposos de la manera que lo hacen. Aunque sí puedo tener mi opinión personal sobre el tema, y pensar que ningún miembro del Parlamento debería estar casado, por cuanto que tres miembros casados de cada cuatro votarán de acuerdo con la conciencia de su esposa, si la tienen. Y no de acuerdo con la suya propia. Lo único que necesito decir ahora es que la baronesa Von kjell adquirió de una u otra manera un gran control sobre el barón von Goldwithaus, y que poco a poco, trocito a trocito, día a día y año a año, el barón obtenía la peor parte de cualquier cuestión disputada, o era astutamente descabalgado de cualquier antigua afición. Y así, cuando se convirtió en un hombre grueso, robusto, de unos 48 años, no tenía ya fiestas, ni jolgorios, ni grupo de caza, ni tampoco caza, en resumen. No le quedaba nada que le gustara o que hubiera solido tener, y así, aunque fue tan valiente como un león y tan audaz como descarado, fue claramente despreciado y reprimido por su propia dama en su propio castillo de Groguis. Y no acaban aquí todos los infortunios del varón, Aproximadamente un año después de sus nupcias vino al mundo un varón robusto y joven en cuyo honor se dispararon muchos fuegos y se bebieron muchas docenas de barriles de vicio, pero al año siguiente llegó una joven varonesa y cada año otro joven varón, y así un año tras otro, o un varón o una varonesa y un año los dos al mismo tiempo, hasta que el varón se encontró siendo padre de una pequeña familia de doce. En cada uno de esos aniversarios, la venerable baronesa von Willishausen se ponía muy nerviosa y sensible por el bienestar de su hija, la baronesa von Goldwitzhausen. Y aunque no se sabe que la buena dama hiciera nunca nada real que contribuyera a la recuperación de su hija, seguía considerando un deber poner tan nerviosa como fuera posible en el castillo de Grolwig y dividir su tiempo entre observaciones morales sobre la forma en que se llevaba la casa del barón y quejarse por el duro destino de su infeliz hija. Y el varón de Grockwitz, algo herido e irritado por esta conducta, cobraba valor y se aventuraba a sugerir que su esposa al menos no estaba peor que las esposas de otros. La baronesa von Schilhausen suplicaba a todas las personas que se dieran cuenta de que nadie salvo ella. Simpatizaba con los sufrimientos de su hija Y con aquello Sus parientes y amigos comentaban que Con toda seguridad ella sufriría mucho más que su yerno Y que si existía algún animal vivo de corazón duro Ese era el varón de Gronwig. El pobre varón lo soportó todo mientras pudo Y cuando no pudo soportarlo ya más Perdió el apetito y el ánimo se quedó sentado lleno de tristeza y de aflicción. Pero todavía le aguardaban problemas peores, y cuando le llegaron aumentó su melancolía y su tristeza. Cambiaron los tiempos, se endeudó. Las arcas de Grockwig, que la familia Swinlausen habían considerado inagotable, se vaciaron. Y precisamente cuando la baronesa estaba a punto de sumar la decimotercera adición al linaje de la familia, von Koelwishauth, descubrió que carecía de medios para reponerlas. -No veo qué se puede hacer -dijo el varón. Creo que me suicidaré. Fue una idea brillante. El varón cogió un viejo cuchillo de caza de un armario que tenía al lado, y tras afilarlo sobre la bota, le hizo a su garganta lo que los muchachos llaman una oferta. —Bueno —exclamó el varón al tiempo que detenía la mano—, quizá no esté lo bastante afilado. El varón lo afiló de nuevo e hizo otro intento, pero detuvo su mano un fuerte griterío que se produjo entre los jóvenes varones y varonesas Reunidos todos en un salón infantil situado arriba de la torre, con barras de hierro por el exterior de las ventanas, para impedir que se lanzaran al foso. «Si hubiera sido soltero», dijo el varón suspirando, «podría haberlo hecho más de cincuenta veces sin que me interrumpieran. Vamos, lleva una botella de vino y la pipa más grande a la pequeña habitación abovedada que hay detrás del salón». Una de las criadas ejecutó de la manera más amable posible la orden del barón en el curso de una media hora. Y von kuedwig tras apreciar que así había sido hecho, se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación abovedada cuyas paredes, que eran de una madera oscura y brillante, relucían al fuego de los leños ardientes apilados en el hogar. La botella y la pipa estaban dispuestas, y el lugar parecía en general muy cómodo —Deja la lámpara —ordenó el varón —¿Alguna otra cosa, mi señor? —preguntó la criada —Soledad —contestó el varón La criada obedeció y el varón cerró la puerta —Fumaré una última pipa y luego pondré fin a todo dijo el varón el señor de Groswig dejó el cuchillo sobre la mesa hasta que lo necesitara, se sirvió una buena media de vino, se echó hacia atrás la silla, estiró las piernas delante del fuego y se desinfló. Pensó en muchísimas cosas, en sus problemas de hoy y en los días pasados cuando era soltero, en los verdes de Lincoln, que desde hacía tiempo habían sido dispersados por el país sin que nadie supiera dónde estaban, con la excepción de dos, que desgraciadamente habían sido decapitados, y cuatro, que se habían matado de tanto beber. Su mente pensó en gozos verracos, cuando en el momento de beberse la copa hasta el fondo alzó la mirada y vio por primera vez, con asombro ilimitado, que no estaba solo. No. No lo estaba, pues al otro lado del fuego se hallaba sentado con los brazos cruzados una horrible y arrugada figura de ojos profundamente hundidos e inyectados en sangre, rostro cadavérico, de inmensa longitud ensombrecido por unas greñas enmarañadas y mal cortadas, de cabellos negros recios. Vestía una especie de túnica de color azulado desvaído que, como observó el varón contemplándola atentamente, estaba ornamentada llevando por delante a modo de ciernes asideros de ataúd. También llevaba las piernas cubiertas con planchas de ataúd, a modo de armadura, y sobre el hombro izquierdo llevaba un corto manto oscuro que parecía hecho con los restos de un paño mortuorio. No prestaba atención al varón, pues miraba fijamente al fuego. «¡Hola!» exclamó el varón al tiempo que golpeaba el suelo con los pies para llamar su atención. «¡Hola!» replicó el otro dirigiendo la mirada hacia el varón, pero solo los ojos, no el rostro. «¿Qué pasa?» «¿Qué, qué pasa?» Contestó el barón sin acobordarse lo más mínimo por la voz hueca y la mirada carente de brillo del otro. —Yo soy el que debiera hacer esa pregunta. ¿Cómo llegó hasta aquí? —Por la puerta —contestó la figura. —¿Quién es? —preguntó el barón. —Un hombre —contestó la figura. —No le creo —dijo el barón. —Pues no lo crea —contestó la figura. «Eso es lo caré, replicó el varón. La figura se quedó mirando un tiempo al osado varón de Croswig y luego, en tono familiar, dijo. «Ya veo que nadie le puede persuadir. No soy un hombre». «¿Entonces qué es?», preguntó el varón. «Un genio», contestó la figura. «Pues no se parece mucho a ninguno», contestó burlonamente el varón. —Soy el genio de la desesperación y el suicidio. Ahora ya me conoce. Tras decir esas palabras, la aparición se puso de cara al varón como si se preparara para dar una conversación, y lo más notable de todo fue que apartó el manto hacia un lado, mostrando así una estaca que le recorría el centro del cuerpo. Se la sacó con un movimiento brusco y la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado que si se tratara de un bastón de paseo. —¿Está dispuesto ya para mí? —preguntó la figura fijando la mirada en el cuchillo de caza. —No del todo. Primero he de terminar esta pipa. —Entonces aligere —exclamó la figura. —Parece tener prisa —contestó el varón—. —Pues bien, sí, la tengo. Hay ahora muchos asuntos de los míos en Inglaterra y Francia, y mi tiempo está ocupadísimo. —¿Bebe? —preguntó el varón tocando la botella con la cazoleta de la pipa. —Bebo nueve veces de cada diez y siempre con exageración —replicó secamente la figura. —¿Nunca con moderación? —Jamás —contestó la figura con estremecimiento—. Eso produce alegría. El barón echó otra ojeada a su nuevo amigo, a quien consideró como un parroquiano verdaderamente extraño, y finalmente le preguntó si tomaba parte activa en acontecimientos como los que había estado contemplando. «No», contestó la figura en tono evasivo. «No, pero estoy siempre presente». «Para contemplar imparcialmente, supongo», dijo el barón. «Exactamente». Contestó la figura jugueteando con la estaca y examinando la punta. «Dese toda la prisa que pueda, ¿quiere? Pues hay un joven caballero que ahora me necesita porque le aflige el tener demasiado dinero y tiempo libre. Y o eso me parece». «¿Va a suicidarse porque tiene demasiado dinero?» exclamó el varón. «Realmente divertido. <risa> es así que es buena». —Aquella fue la primera vez que el varón se rió desde hacía mucho tiempo. —Le ruego que no vuelva a hacer eso —le recomino la figura que parecía muy asustada. —¿Y por qué no? —preguntó el varón. —Porque me produce un gran dolor ver reír. Suspire todo lo que quiera. Eso me hace sentir bien. Al escuchar la mención de la palabra... El varón suspiró mecánicamente. La figura se animó de nuevo. Le entregó el cuchillo de caza con la cortesía más encantadora. «Y, sin embargo, no es mala idea. Un hombre que se suicida porque tiene demasiado dinero», comentó el varón al tiempo que sentía el borde del arma, «va, no mejor le da de un hombre que se suicida porque no tiene nada. O tiene demasiado poco». Contestó la aparición con petulancia. «No tengo manera de saber si el genio se comprometió sin intención alguna al decir eso, o si es que pensó que la mente del varón estaba ya tan decidida que no importaba lo que dijera. Lo único que sé es que el varón detuvo al instante la mano, abrió bien los ojos y miró como si en ellos hubiera entrado por primera vez una luz nueva. «Bueno», «La verdad es que no hay nada que sea lo bastante malo como para quitarse de en medio por ello», dijo von Koldwizaust. «Salvo las arcas vacías», gritó el genio. «Bien, pero un día pueden llenarse de nuevo», añadió el barón. «Las esposas regañosas», le convinió el genio. «Ah, se las puede hacer callar», contestó el barón. «Trece hijos». —gritó el genio. —Seguramente no todos saldrán tan malos —replicó el varón. Evidentemente el genio se estaba enfadando por el hecho de que de pronto el varón sostuviera esas opiniones, pero intentó tomárselo a broma y dijo que se sentiría muy agradecido hacia él si le permitía saber cuándo iba a dejar de tomárselo a risa. —Pero si no estoy bromeando. Nunca estuve tan lejos de eso —protestó el varón. —Bueno, me alegra oír eso —respondió el genio con aspecto ceñudo—, porque una broma que no sea un juego de palabras es la muerte para mí. Vamos, abandone enseguida este mundo terrible. —No sé —dijo el varón jugueteando con el cuchillo—, ciertamente que es terrible, pero no... Cree que el suyo sea mucho mejor, pues no tiene aspecto de encontrarse especialmente cómodo. Eso me recuerda que me sentía muy seguro de obtener algo mejor si abandonaba este mundo. De pronto lanzó un grito y se incorporó. Nunca había pensado en esto. —¡Concluya! —gritó la figura, castañando los dientes. —¡Fuera! —le contestó el varón. Dejaré de meditar sobre las desgracias, pondré buena cara y probaré de nuevo con el aire libre y los osos, y si eso no funciona hablaré sensatamente con la baronesa y acabaré con los von Schwildinghausen. Tras decir aquello el barón volvió a sentarse en la silla y rió con tanta fuerza y alboroto que la habitación resonó. La figura retrocedió uno o dos pasos mirando entre tanto al varón con terror intenso. Y después recogió la estaca, se la metió violentamente en el cuerpo, lanzó un aullido atemorizador y desapareció. Von Queswitz-Saus no volvió a verla nunca. Una vez que había decidido actuar... Inmediatamente obligó a razonar a la baronesa y a los Bons, willy Willithausen y murió muchos años después, no como un hombre rico que yo sepa, pero como un hombre feliz. Dejó tras él una familia numerosa que fue cuidadosamente educada en la caza del oso y el berraco, bajo su propia vigilancia personal y mi consejo a todos los hombres es que, si alguna vez se sienten tristes y melancólicos por causas similares, como le sucede a muchos hombres, contemplen los dos lados del asunto y pongan un cristal de aumento sobre el mejor. Y si todavía se sienten tentados, a e irse sin permiso. Que primero se fumen una gran pipa y se beban una botella entera y aprovechen el laudable ejemplo del barón de Crockwick Fin